Las víctimas se quejan de que se las ataca con ondas electromagnéticas, ruidos eléctricos, etc. Pero yo intentaré explicar lo que sucede con esas ondas y cuáles son sus connotaciones. Para eso les pongo un ejemplo de un escrito que yo presenté en la presidencia del gobierno, en su correo electrónico. Decía algo así como, señores, existe un piso franco pagado por el Ministerio del Interior y o el CNI. El piso está en la calle XXXX segundo A de Andújar, provincia de Jaén. Desde ese piso se está atacando mi cerebro con el llamado programa de control mental y la patente llamada monitoreo neuronal remoto. A continuación una explicación. Monitoreo neuronal remoto es una patente de Estados Unidos, es un tratado de cómo fabricar un electroencefalograma que funciona en remoto a distancia, en pocas palabras, cómo conectar el cerebro de un ser vivo a un ordenador, haciéndolo a distancia y sin que la persona se dé cuenta. Esa es la base y el fundamento de casi todo lo que tiene que ver con el llamado programa de control mental, MIT Control. Esta patente da las claves de cómo monitorear las neuronas de cualquier ser vivo con cerebro, haciéndolo en tiempo real y a distancia. Esta patente es el número 3951134 de Estados Unidos. Una forma de visualizar cómo funciona nuestro cerebro es compararlo con una emisora de radio. Al igual que esta, el cerebro emite y recibe señales electromagnéticas. Lo hace con una potencia del orden de unos pocos microvoltios y con unas frecuencias entre los 0 y los 30 Hz. Es decir, un tipo de ondas similares a las de radio, pero con una potencia y frecuencia menores. Así pues, el cerebro humano emite ondas. Piensen en esto que les estoy diciendo. Nuestras neuronas funcionan emitiendo pulsos eléctricos. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas, denominadas impulsos nerviosos. La conexión entre una neurona y otra se denomina sinapsis. Nuestro cerebro emite ondas por el simple motivo de que existe una actividad neuronal y esa misma actividad produce una emisión de onda a una determinada frecuencia. Lo repito, nuestro cerebro tiene miles de millones de neuronas, cada neurona es un ordenador cuántico que se comunican, entre ellas, a través de pulsos eléctricos. Es pura física entender que si una neurona emite un pulso eléctrico, emite una onda a una determinada frecuencia. Con los instrumentos fabricados a través de la patente de Estados Unidos 3.951.134, se envían ondas electroencefalográficas, Ondas EEG. Estas ondas se funden automáticamente con las ondas producidas por nuestro cerebro. A partir de ese instante, nuestro cerebro queda conectado a un electroencefalógrafo. Y eso es justamente lo que están haciendo conmigo. Mi cerebro queda todas las noches conectado a un electroencefalógrafo. Quiero repetirlo otra vez. Nuestro cerebro emite ondas y lo hace a una determinada frecuencia. Imaginaros que estáis escuchando los 40 principales, ¿vale? Que funciona la frecuencia que sea, X, no sé cuál es. Bien, pues el vecino emite a la misma frecuencia de los 40 principales, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es muy sencillo. Lo que ocurre es que las ondas se solapan, se interfieren, se crea una interferencia. Entonces, lo de menos es el ruido que produzca el ruido eléctrico en las paredes, las ondas producidas a través de la red eléctrica, etcétera, etcétera. Eso es lo de menos. Lo importante es que nuestro cerebro, a través de la patente que os he comentado antes, queda conectado a un electroencefalograma. Y a partir de ahí, te pueden hacer lo que les dé la gana, porque tienen acceso a tu cerebro. Esto es lo mismo que decir que el ser humano se puede y de hecho se está controlando por control remoto, valga la redundancia.